Salmos 106, 3, capítulo 606, versículo 3. La Biblia dice, Bienaventurados los que guardan juicio y el que hace justicia en todo tiempo a que orar. Padre, te pido en este momento por tu sabiduría, por tu poder, el poder del Espíritu Santo y gracias por la gente que está aquí. Y te pido que les des bendiciones por tener honor y venir aquí a oír tu palabra. Y lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Salmos 106, 3. Uh, capítulo 106 versículo 3 y you no know, la biblia dice claramente que ven bien los que están bendecidos son la gente que guardan el juicio en lo que están haciendo bien y hasta más ahí en la segunda parte de la escritura dice el que hace justicia en todo el tiempo entonces el título de mi sermón es este cosas que Dios quiere todo el tiempo cosas que Dios quiere todo el tiempo cuando digo todo el tiempo no estoy hablando de cada segundo de cada día pero estoy hablando de todos los días pero primero quiero hablar de cosas que Dios quiere pero no son cosas que tenemos que hacer todos los días. Por ejemplo, la primera cosa que quiero hablar rápidamente es la iglesia. Ahí en Hebreos 10.25 dice no dejando nuestra congregación. Esa es la iglesia. Dice que Dios no quiere que la dejemos como algunos tienen costumbre. Hay gente que han dejado la iglesia. Y no, ya han dejado de ir, no sé por cualquier razón, pero no es justo que uno deje la iglesia que para ir a servir al Señor. Sabemos del libro de Apocalipsis que Jesús habla mucho de las iglesias, son iglesias malas. y le dice a la gente que se queden y que sigan haciendo bien y que se arrepienten y que empiecen a amar. No dice que se salgan de la iglesia porque el pastor está un poquito uh, uh, confundido o no está haciendo todo perfecto. Claramente dice que Dios quiere que las iglesias sigan en el camino, sigan haciendo bien, empiecen a amar y la gente que está en las iglesias que se queden y Dios mira lo que están haciendo. Y no la gente y los grupos que se quedan y están haciendo cosas bien, son la gente que van a estar bendecidas. Y no por Dios y es algo que yo quiero que ustedes también tengan es la bendición de Dios. Y no, pero también la segunda cosa que rápido voy a hablar es el diezmo. Estas son cosas que Dios quiere, pero sabemos que no vamos a dar diezmos cada día. Pero es algo que Dios habla en la Biblia mucho del diezmo y aquí está una escritura clara en Malaquías 3.8 dice esto. Dice, robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste en qué hemos robado los diezmos y las primicias. Es algo claramente que Dios dice, sabes qué no me gusta cuando me roban a mí. Y aquí la gente está diciendo, ¿en qué te estamos robando? Pues en el diezmo. ¿Diezmo de qué? El diez por ciento de lo que Dios te da a ti. Puede ser dinero, puede ser lo que sea, y no puede ser hasta presentes o, o regalos que te da la gente, pero tenemos que acordarlos que, ¿sabes qué? Debemos darle a la iglesia para que todo siga trabajando como debe trabajar, para que el pastor pueda seguir en lo que él está haciendo. Él trabaja duro, él es un trabajo en los ojos de Dios, ser pastor. Y la cosa es esto, el pago que él tiene no es del gobierno es de la gente de, de Dios, es de su iglesia, la congregación, es del diezmo que da la gente. La tercera cosa que Dios quiere que hagamos, pero sabemos que no lo podemos hacer todos los días, es ayudarle a los pobres, en Marcos 10:21 dice este, vende todo lo que tienes y dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y si tienes tu Biblia por favor vea Santiago 1, 27, Santiago capítulo 1, versículo 27, y no, estas son 10 cosas que voy a hablar rápidamente para que nos ponga a, a, a recuerdo otra vez, de las cosas que Dios quiere. Pero aquí podemos ver en Marcos 10:21, Jesús está hablando con un hombre rico. Él dice a este hombre, ¿sabes qué? Vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme y tomando tu cruz. Pero sabemos la historia que dice el muchacho se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pero aquí podemos ver que Dios quiere que le ayudes a los pobres. No que vendas tú todo que tienes en tu vida. Porque sabemos que tenemos que tener cosas también como casa, hasta carros para tener... ...a lo que tenemos en esta vida... ir a trabajar todos los días... ...pero también Dios le importa a la gente pobre... ...y no él quiere que le ayudemos a la gente pobre... ...pero sabemos que tenemos que hacer cosas cada los días... ...y si tienes oportunidad de ayudar a los pobres... ayúdale a los pobres... ...y no, la cuarta cosa que vemos que Dios quiere que hagamos también... ...estás ahí en Santiago 1.27... ...dice que la religión pura y sin... ...macula delante de Dios... ...y el Padre es esta... ...visitar a los huérfanos... ...y a las viudas en sus tribulaciones... ...y guardarse sin mancha de este mundo, entonces aquí vemos número cuatro, que Dios quiere que visemos a los huérfanos, y no a los huérfanos y a las viudas, porque Dios quiere que ayudemos a los que no se pueden ayudar ellos mismos y es algo que Dios claramente quiere y sabemos que, que esto es algo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida pero es algo que también, y no, como, les, como les dije antes, que no es algo que podemos hacer todos los días pero aquí en número cinco y no voy nomás a leer las escrituras en 1 Timoteo, Timoteo capítulo 5 versículo 4 dice esto pero si alguno si alguna viuda tuviera hijos o nietos, aprende primero a gobernar su casa y no pida y a recompensar a sus padres porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Entonces, número cinco, Dios quiere que cuidemos a nuestros padres, a nuestras tías cuando están demasiadas viejas o cuando tu padre está demasiado viejo que ya no puede trabajar ya no se puede cuidar el mismo, eso es lo que Dios quiere, pero sabemos que esto no es algo que podemos hacer todos los días porque todavía tenemos padres que pueden trabajar, no necesitan esta ayuda en este momento, pero cuando, va, cuando haya un tiempo que nuestros padres no pueden trabajar o si yo un día no puedo trabajar, lo que yo deseo es que mis hijos me ayuden a mí, no porque yo quiero que ellos me ayuden por, porque no quiero trabajar, porque si ya no puedo yo, no tengo la fuerza o por cualquier razón me lastimo en el trabajo, y no es la voluntad de Dios si alguien no puede y si tiene hijos que los hijos se metan y le ayuden a los padres cuando ya están viejitos y no otra cosa también que Dios quiere que hagamos en nuestra vida en Romanos 13 8 dice y no no debes a nadie nada sino amares unos a otros porque el que ama al prójimo cumplió la ley Proverbios 3 27 dice esto no te tengas el bien a sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo no digas a tu prójimo Ve y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Entonces una cosa que Dios quiere que hagamos es que le pagues a la gente lo que les debes cuando puedes. Que no le digas a una persona, ¿sabes qué? Ven mañana y mañana te doy cuando ya lo tienes ahí contigo mismo. Si alguien te presta dinero, es la voluntad de Dios que le regreses el dinero. Y no, la Biblia dice claramente, si alguien te presta dinero y no lo quiere regresar, es una maldad en los ojos de Dios, es un pecado que no debes de cometer. Entonces sabemos que no todos los días le prestamos dinero a la gente, y no, pero cuando hay un tiempo que alguien te preste dinero a ti, ya que tengas oportunidad, regresa el dinero a la gente. Número 7, cosas que Dios quiere. Dice Marcos 16, 15, Y les dijo, es Jesús hablando con los apóstolos, Ir por todo el mundo, predica el evangelio a toda criatura. Hechos 1, 8 dice esto, Mas recibiréis la verdad del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me serás testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta el último, hasta el último de la tierra. Entonces vemos aquí que Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Y si tienes oportunidad cada día, predica el Evangelio. Como explicaste antes a tus amigos, a personas al trabajo, es la voluntad de Dios que prediquemos el Evangelio. Yo trato de ir una, una vez a la semana, pero gracias a Dios tengo oportunidad de ir más de una vez. Pero antes que tuviera esta oportunidad... Traté por muchos años ir una vez a la semana, una hora cada semana. Y no, muchas veces era el domingo, pero la, la mayoría de la, del tiempo era a lo mejor un viernes. Pero predicando el evangelio es algo que claro, Dios nos enseña la Biblia, es la voluntad de Él y es lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Y sabemos que no es posible muchas veces predicar el evangelio todos los días. Son los jóvenes tienen la oportunidad y es bueno que pueden ir todos los días predicar el evangelio y ganar almas todos los días. Pero sabemos que no es algo que todos podemos hacer. Pero es algo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Número 8 en Efesios 6.1. Y si tienen su Biblia por favor van a Efesios 5. Efesios 5.22. El libro de Efesios capítulo 5 versículo 22. Pero yo voy a leer de Efesios 6.1. Dice hijos obedecen al Señor a tus padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Entonces una cosa que Dios quiere que hagamos es que quiere que los niños obedezcan a sus padres mientras que están en su casa. Es la voluntad de Dios que los niños obedecen a sus padres y dice que es algo bueno que debemos honrar a sus padres. Y en Colosenses 3.20 dice eso: hijos obedeces a tus padres en todo porque esto agrada al Señor. El Señor está feliz cuando los niños obedecen a sus padres. Entonces es algo que sabemos nosotros que no tenemos que hacer todos los días Si nuestros padres ya están viviendo su vida Nosotros estamos casados, tenemos nuestras familias, Pero los que tenemos hijos, ellos es necesario que nos obedecen a nosotros Porque es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere Pero ustedes están ahí en Efesios 5.22 Número 9, esto es lo que la Biblia dice Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Colosenses 3.18 dice, casadas Esté sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor 1 Pedro 3.1 dice esto Asimismo vosotras mujeres ser sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres Ustedes están ahí en Efesios 5.22 Lo número 9 que Dios quiere es que las esposas obedezcan Y se sometan a sus maridos Es lo que Dios quiere pero sabemos que no todas las mujeres en este mundo tienen maridos. Pero sabemos que es lo que Dios quiere. Pero sabemos que eso es algo que no es para todos, todo el día, todo el tiempo. Pero vamos a meter en cuatro cosas que Dios quiere que hagamos todos los días. Pero voy a terminar con número 10. En Efesios 5.25, ustedes estaban ahí en Efesios 5.22. Vayan a 5.25. Y dice claramente, maridos, ama a nuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia... Y se entregó a sí mismo por ella. Número 10, Dios quiere que los esposos, you know, en, en todas partes, amen a sus esposas. Pero sabemos que no todos los hombres tienen esposas. Pero es la voluntad de Dios que si alguien tiene una esposa, que el hombre ame a su esposa como ama su cuerpo, como Dios amó a la iglesia. Y ahí podemos ver también en Efesios 5.28, están ahí en Efesios 5.25, pero en 5.28 también dice lo mismo. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. En el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Colosenses 3.19 dice, maridos, ama a vuestras mujeres y no seas desapercibles con ellas. Pero el título de este sermón es esto, cosas que Dios quiere todo el tiempo. Porque hay cosas que Dios quiere, pero no quiere que... O no es necesario que las hagamos todo el tiempo, porque no es la voluntad de Dios que la hagamos todo el tiempo. Pero les voy a dar cuatro cosas que Dios quiere que hagamos todo el tiempo, no cada segundo de cada día, pero que hagamos todos los días para que te dé bendiciones, para que seas bienaventurado. Uh, Entonces, si tienes tu Biblia, quiero que primero vayas a Efesios 6, 18. Están en capítulo 5, me imagino que pueden cambiar una página, están en Efesios capítulo 6, versículo 18. Pero estas son cosas fáciles. Y no estas son cosas que la mayoría de la gente ellos ya saben, y no, pero voy a comenzar con estas cosas porque quiero que se acuerden y no, de las cosas que Dios quiere que hagamos todos los días. Entonces número uno es algo fácil que mucha gente ya sabe y no, debemos de orar, debemos de orar todos los días. ¿Cómo sabemos? Porque están ahí en Efesios capítulo 6 versículo 18, dice orando de vez en cuando o dice orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo con toda deprecación y suplican el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Si tienen su Biblia, por favor, vayan a Duretor, toro Nimio, Nimio, capítulo 17, versículo 14. Toro Nimio, capítulo 17, versículo 14. Mientras que cambian a esta, a esta escritura, voy a leer y no más escrituras que habla de la oración, en Lucas 18.1, Jesús está hablando, y les da una parábola a sus apóstoles y dice en Lucas 18.1, y propulsoles también una parábola, sobre que es necesario orar siempre, y no desmayar, Mateos 26.41, dice vela y ora, para que no entres en tentación, Marcos 13.33, dice mira vela y ora, porque no sabes cuándo será el tiempo, Colosenses 4.2 dice esto, pero estará en oración, velando en ella con un hacimiento de gracias. 1 Pedro 4, 7 dice esto: Mas el fin de todas las cosas se acerca, se pues templados y vela en oración. Pero usted está en Deuteronomio 17, 14 dice esto: Cuando hubiese entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseeréis y, y habitaréis en ella, y dijeréis: Pondré rey sobre mí. Como todas las gentes que están en mis alrededores. Aquí es una historia de, de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Que van a entrar, van a entrar a la tierra que Dios les prometió. Pero aquí está hablando Moisés. Y le dice a la gente que va a haber un tiempo que ustedes van a querer un rey. Van a querer un rey. Pero ahí están en la Biblia en 17:14 Y nos vean un poquito más para abajo a, a versículo 18. Y vamos a seguir leyendo lo que Moisés le dijo a la gente. Porque primero quieren un rey, le dijo, que okay, van a querer un rey, estas van a ser las reglas. Ahí en Deuteronomio 18, o capítulo 7, versículo 18, quiero que miren lo que, lo que Dios dice. Dice, y será cuando se acertare sobre el solio de su reino, y que ha escribido para sí en un libro un traslado de esta ley de rojinal de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en, todo, en el, todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de acuesta, de acuesta ley y esos estatutos para ponerlos por obra. Entonces lo que vemos aquí es que Moisés dice, si van a tener un rey, quiero que le den una copia de esta ley y quiero que él la haga y no, en, en su propia manera, pero que la haga de mano, que la escriban de mano. ¿Por qué? Porque Dios quería que él, el rey, si cuando tengan un rey que escriba la ley de Moisés con mano y que la tengan con ellos... Y Dios quiere que él la lea todos los días de su vida. ¿Y por qué? Ahí ves en versículo 20. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a destra ni a necestra, al fin que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. ¿Por qué? Para que éste pueda ser un rey bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí en 14? Moisés está hablando, hey, van a entrar al, al, al país que Dios les prometió. Pero si va a haber un tiempo que ustedes van a querer un rey, esto es lo que quiero que hagan. Que lo hagan ese rey, que escriba la ley por mano y que la tenga con él y la lea todos los días. ¿Por qué? Para que su corazón no se haga malo, para que sea un rey bueno. Entonces la segunda cosa que Dios quiere que hagamos todos los días, porque aquí se le dice a un rey que él quiere que esté con él todos los días y que la lea todos los días, es igual con nosotros en, en, en este año que vivimos. Entonces aquí la segunda cosa es que Dios quiere que leamos la Biblia todos los días. Todos los días, ¿Por qué? Para que no se te ponga tu corazón más alto de lo que debe estar sobre tus hermanos. Entonces la primera cosa es la oración. Dios quiere que estemos en oración todos los días. La segunda cosa es que Dios quiere que leamos la Biblia todos los días. Entonces si tienen su Biblia, van a Salmos por favor. Salmos capítulo 62, versículo 8. Salmos 62, 8. En Salmos 62, 8. La Biblia dice esto. Dice, confía en Él en todo momento. Confía en Él en todo momento. Entonces, la tercera cosa que Dios quiere que hagamos todo, todos los días es que, es que confiemos en Él, que tengamos fe en Él, que no paramos de creer en Él. Y lo que digo, creyendo en Él, que sigamos en su palabra, que en su palabra teniendo fe en Él, confiando en Él todos los días. Y no tener un día que paramos de confiar en Él. Eso no es lo que Dios quiere. Aquí dice claramente que confiemos en en Él todo el momento, todo el momento, estamos hablando de todos los días, tener fe, quedarnos con Él, entonces cuando algo malo pasa, Dios quiere que nos quedemos con la fe, la fe que Él nos va a ayudar, la fe que Él ya sabe lo que está pasando y que nos quedemos en la fe de Él y seguir en la palabra y no tratar de, de parar de creer o dejar de creer, Dios quiere que tengamos confianza en Él, que tengamos fe en Él todo el tiempo, si tienen su Biblia van a Hebreos 10, Hebreos capítulo 10 versículo 23, Mientras que cambia las páginas, voy a leer de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Esto es lo que la Biblia dice. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado y tendrás tribulación evolución de 10 días. Y lo que dice la Biblia es esto, ser fiel, hasta, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, no importa lo que esté pasando en tu vida, Dios dice aquí claramente que el diablo va a mandar a gentes a la cárcel por 10 días para que sean probados. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Pase lo que pase, no importa lo que te está pasando, quiere que tú tengas fe, que te quedes fiel hasta la muerte y Él te va a dar una corona de la vida. Entonces, Dios quiere que se queden en la confianza, en la fe, todos los días de nuestras vidas. Pero ustedes están ahí en Hebreos 10.23, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin influctar, que fe es el que prometió. Voy a leer de Hebreos 10:38, ustedes están allí en Hebreos 3:23, suban a 38, dice, ahora es justo vivirá por fe, mas si retiraré, no agradará a mi alma. Entonces Dios aquí nos está enseñando, ¿sabes qué? Dios tiene una alma, pero si te ve a ti que estás cambiando y en vez de tener fe, a lo mejor tienes temor, dice claramente Dios que su alma... No, está, no, no, tiene, no va a estar agradada de ti, no va a tener feliz, y no, no, no va a estar feliz con usted, entonces ¿por qué? porque cuando te mira que estás fallando de la fe, o estás siguiendo en el camino malo, es cuando yo Dios ya para de estar alegre contigo, y eso no es lo que yo quiero, yo quiero que Dios esté alegre con ustedes todo el tiempo, pero tenemos que quedarlos con la fe, entonces tenemos de orar todos los días, leer la Biblia todos los días, pero quedarlos con la confianza en Él todos los días, entonces, si tienen su vida, van a Salmos 92, 1, Salmos capítulo 92, versículo 1. Entonces, sabemos que hay 10 cosas que Dios quiere que hagamos. Pero sabemos que no es todos los días que la tenemos de hacer. Yendo a la iglesia es algo que Dios quiere que hagamos. debemos el diezmo es algo que Dios quiere que hagamos. Ayudando a los pobres es lo que Dios quiere que hagamos. Para los hijos necesitan obedecer a sus padres. Las esposas necesitan obedecer a sus esposos. Y los esposos necesitan amar a sus esposas. Son cosas que Dios quiere que hagamos. Pero sabemos que no todos tienen esposas. No todos tienen you know, uh, maridos. No. no es que todos seamos criaturas que necesitamos obedecer a nuestros padres. Porque ya tenemos nuestras familias. Ya tenemos nuestra vida. You know. Pero aquí vemos... Cuatro cosas o hemos mirado tres cosas que debemos hacer todos los días. Y número uno es como les enseñé, debemos de orar, leer la Biblia y tenemos de seguir en la fe, teniendo confianza en Dios. Pero una cosa que yo digo que se me olvida a mí mucho y no, sabía, no estaba muy seguro hasta que la estudié si era un mandamiento o no. Pero la cuatro cosas que les voy a dar hoy es que Dios quiere que cantemos todos los días. Que cantemos todos los días. Y voy a leer este Salmo. ¿Ustedes están en Salmo 92.1? Yo voy a leer de Salmos 47.6. Dice Salmos 47.6. Canta a Dios. Canta. Canta a nuestro Rey. Canta. Nada puede ser más claro, sí o no. A mí en una escritura dice canta, canta y canta cuatro veces. Pero hay que seguir leyendo. La Biblia dice en Salmos 92.1. Dice... Canción para el día del sábado. Bieno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh altísimo. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué ya hemos mirado? Que dice que es bueno cantar. Es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Pero la segunda uh, versículo, uh, uh, versículo número dos, dice esto. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Entonces, si miras lo que está pasando aquí, es que dice que debemos de cantar en la mañana, y no dice, y de vez en cuando, pero también dice, en las noches. ¿Y cuáles noches está hablando? Todas las noches. Porque sabemos que el que debe de ser bueno y no lo hace, para esa persona, ¿qué es? Pecado. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que es bueno alabar a Jehová. Y vemos que este hombre está anunciando en la mañana y en la noche entonces qué es lo que miramos aquí que si es pecado si sabes de ser algo bueno y no lo haces entonces aquí podemos ver si no estás cantando cada día al señor no estás bien con él pero déjaleo de Salmos 81 ustedes van a Salmos 100 por favor Salmos capítulo 100 versículo 1 Salmos capítulo 100 versículo 1 ahorita voy a terminar yo voy a leer de Salmos 81 1 dice esto al músico principal sobre quitit Salmo de Asaf, canta a Dios, fortaleza nuestra a Dios de, de Jacob, celebrar con júbilo, toma la canción y tañer de aldufe el arpa deliciosa con el salterio, toca la trompeta en la nueva luna en el día, señándolo en el día de nuestra somenidad, porque estatuto de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Entonces, ¿qué dice aquí claramente? es una ordenanza, es una ley, es un orden, ¿de quién? De Dios, que debemos de qué? Cantar, pero está hablando del Antiguo Testamento de la gente de Israel, que era un mandamiento para ellos, que ganen la trompeta, que ganen los instrumentos, y que le canten a Dios, nuestro Señor. Ustedes están en el Salmo 100, en el Salmo 101 dice esto, haz, haz un ruido alegre, Señor, haz un ruido alegre, Señor, todas las tierras, Sirve al Señor con alegría, ven delante de su presencia cantando. ¿Cómo uno viene a la presencia de Dios? Yo digo, cuando es tiempo de orar. Esa es la única, la única manera que puedo pensar cuando uno va a la presencia del Señor. Pero aquí dice que vengas delante de Él, vengas delante de la presencia del Señor, no nomás hablando, pero cantando. Y a mí me enseñaron años pasados que cuando vas a orar al Señor, es algo bueno que debes de empezar con una canción. Y empezar a cantar y a cantar alabanzas y, no, y cantárselos al Señor. Y después de cantar, confesar tus pecados un poquito. Y después de confesar tus pecados, debes de darle gracias al Señor por cosas que te ha dado en tu vida. Y después empezar a pedir cosas al Señor. No nomás ir directo y pedirle a Dios todo, pero tener un tiempo de orar y cantarle al Señor. Porque es lo que debemos hacer. Porque eso lo merece. Eso lo merece, se merece canciones todo el día. Y si dice: ¿Sabes qué? Yo no puedo cantar muy bien. ¿Sabes qué? Aquí dice claramente que hagas un ruido. <ríe> si no sabes cantar muy bien, haz un ruido alegre. En que, estés, you know, en, en que, en que no puedas cantar muy bien. Dios no le importa, lo que le importa es que estás alegre cuando estás haciendo un ruido a Él. Y le encanta ir a su gente a cantar. Entonces, en fin. You know, ¿Por qué es importante saber estas cosas? Yo sé que sin, sin mi ayuda a lo mejor se podían dar cuenta que debemos de leer, debemos de orar, debemos de, de seguir en fe. Pero le pregunté a un amigo, oh, hey, ¿sabes qué? Y no cantando en el Señor es algo que, que Él quiere todos los días o cuando, cuando nomás estemos en la iglesia o cuando te acuerdes y esto o lo otro. Y esa persona me dijo, ¿sabes qué? No estoy seguro. <ríe> me dijo, no estoy seguro si Dios quiere que cantemos todos los días o de, de vez en cuando o, o cuando nos des la gana. Pero empezando a leer las escrituras, lo que se, los que nos damos cuenta rápidamente a fin de estudiar, me imagino que eran como 15 o 20 minutos después que le dimos cuenta que, ¿sabes qué? Esto es algo que debemos hacer todos los días. Todos los días. Pero, ¿sabes qué? Voy a confesar mis pecados, yo no lo hago todos los días. Pero voy a tratar de hacerlo todos los días. Y no leo la Biblia, me imagino, todos los días. Y no, de una manera u otra, empiezo a orar a Dios todos los días. Y trato de seguir en la fe, y no trato de seguir en la iglesia, dar el diezmo, lo que yo puedo. You know, pero, ¿sabes qué? Cantar es algo que de veras estoy seguro que no lo hago todo el día. Pero es algo que cada vez te miramos, que es algo que Dios quiere que hagamos todo el tiempo. Y cuando digo todo el tiempo, no estoy hablando de cada segundo, de cada día, pero estoy hablando de todos los días. Debemos de leer la Biblia, estar en oración, seguir en la fe, para que Dios esté feliz con nosotros, para que tengamos la bendición de Dios, pero también empezar a cantar todos los días. ¿Y por qué? ¿Qué te va a ayudar? Te va a poner en, un, en una manera más feliz. You know, y también cuando te ve la gente feliz, a ellos le encanta que tú estés con ellos, y no importa no si es en el trabajo o estar en un parque o un party con tu familia. Y no sabemos que cuando tenemos un espíritu bueno, la gente se, se nos junta más. Y, no, y nos miran a nosotros y no, como los deben de mirar con gente de fe. Sabiendo que estamos felices porque estamos felices en, en la gloria de Dios. Y no, pero los voy a dejar con esta escritura. Salmos 106, por favor. Salmos 106, capítulo 3. Salmos 106, capítulo 3. Empezamos con esta escritura, vamos a terminar con esta escritura. Dice otra vez, bienaventurados los que guardan juicio y el que hace justicia en todo tiempo. Dios quiere que hagamos lo que es bueno todo el tiempo y ojalá que estas cuatro cosas y nos les ayude a hacer cosas buenas todo el tiempo. A orar. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por morir por nuestros pecados. Te pido hoy que nos ayudes con la última canción y Padre, ayúdanos que nos acuerdemos de cantar. Y cantarte todos los días. Y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.